Yeah. Oh. DPE Co-Producciones, De DP Conciencia 2022, no hay delitos oh. No hay delitos a los hechos, me remito, yo lo he hecho, no lo he sido, no lo que digo, yo no insisto, pero si sí resisto, cabe falta por los siglos, en la mesa, siempre hay lío, no me meto, estoy metido, ya no busco lo perdido, admitido, por lo filo, dando hilo, asimilo el recorrido, no estamos solitos. I'm not Wap wap wap wap wap wap wap wap wap